Cambiando de tema, eh, quisiera tratar brevemente el caso de, de Marino Zapete que está siendo sometido a la justicia, está siendo demandado por difamación e injuria eh, esto por la hermana del procurador Jean Alain Rodríguez él. difiero de algunas posiciones con relación a, a este tema porque hay muchos comunicadores, y muchas personas que han entendido que esto es una especie de coartar la libertad de expresión ya el Tribunal Constitucional se ha expresado con relación a esto. Incluso, incluso eh, en la ley 6132 de libre expresión y difusión del pensamiento, había un artículo que vinculaba a, a, los, a, la, a las empresas con, eh, por ejemplo, con un comentario que emitiera un comunicador. Es decir, si yo hago una acusación la responsabilidad ah, civil de entonces, la empresa estaba en juego eh, cuando el comunicador que labora en esa empresa, no obstante, sea independiente. También vinculaba mi accionar a la empresa. Correct. Y entonces el Tribunal Constitucional entendió que no, que lo que yo di aquí es responsabilidad exclusivamente mía. Y entonces eso es importante. ¿Por qué yo digo esto? Porque si el, el propietario del canal donde laboraba Marino Zapete recibió una supuesta llamada, entonces, no lo hizo basado en algo legal. Lo hizo en función de su convicción de, de que alguien quizá, quizá Marlín no le estaba afectando su, sus intereses y entonces lo canceló. Ya eso es otra cosa y como decía Sócrates esta mañana, eso desde ese punto de vista es peor que, que la propia acción. ¿Por qué? Porque una persona que se sienta difamado tiene el derecho de, de, de, de acceder a la justicia para que su nombre eh, o para que ese tipo de acción sea resarcida. Y por esto nosotros decimos que no es cierto, desde nuestro punto de vista, que el hecho de que se haya demandado a Marino Zapete, eso implique, eh, si se quiere, una eh, coartarle el derecho a la libre expresión y difusión del pensamiento, porque ya lo expresó. O sea, ya Marino lo que iba a decir, lo dijo. No. Ahora, lo que sí ha establecido la ley y el propio eh, Tribunal Constitucional y, y otros tribunales, eh, que, tanto como el de, el de Colombia y el de España, han establecido que siempre debe haber una medida ulterior a la acción. Es decir, no todo lo que tú, lo que te llega a la boca, tú lo puedes decir. Y si lo dices, entonces tiene que estar sometido a una sanción por eso, en el caso de que tú no tengas la razón. Y yo creo entonces que Marino tiene una oportunidad de oro, de darle fortaleza a su, a su palabra porque él se va a enfrentar en un tribunal a una persona, donde van a ir eh, por lo menos en el tribunal, en igualdad de condiciones independientemente de lo que se diga, porque esta es una acción ya lo decía eso que está esta mañana, que es de acción privada entonces, ¿qué es lo, qué es lo que nosotros planteamos? que si Marino eh, tiene la prueba de esto, bueno, pues que la presente y en el caso hipotético bueno, a, a los tribunales que tomen la decisión que tengan que tomar, pero no podemos nosotros los comunicadores Independientemente de que él tenga razón o no Yo no estoy ni en contra, pero tampoco estoy a favor de Marino Lo que nosotros sí estamos defendiendo aquí Es el derecho que tiene toda persona Del momento de sentirse difamado Pueda acceder a la justicia Para que eso sea aclarado O en caso de él sea resarcido Y como cuando lo que Julio decía esta mañana Que la hermana supuestamente De Jean Alain le mandó un papelito eh, Pidiendo disculpas No lo que la hermana de Jean Alain llevó fue un documento para que Marino se retractara y lo leyera A lo que él se negó, y estoy de acuerdo con él Si él está firme en su posición, no debe acceder a, a, a nada de lo que le estén pidiendo Y entonces irse a juicio, que es lo más importante en este caso Y que entonces la cosa quede aclarada Pero con relación a esto, nosotros tenemos que ir, entiendo yo, creciendo eh, lo, Los comunicadores no tienen la verdad absoluta Y el hecho de que una gente le haga, le haga una imputación a otra eso, necesariamente La otra persona tiene el derecho de acceder a la justicia Sin que esto se pueda interpretar Como una eh, Como que se le esté corta, eh, coartando El derecho a la libre expresión y difusión del pensamiento De un bueno, comunicador eh, Vamos nosotros a una breve parte Decir simplemente con relación a eso Que cuando se interpone Una decisión judicial lo que, se está, lo que se ha interpretado a nivel internacional No es que se coarta La libertad de expresión y difusión de pensamiento Sino que se ejerce una... Medida de intimidación La querella en los países donde se penaliza la expresión y difusión de pensamiento Funciona como intimidación de parte del Estado y hace que se autocensuren los comunicadores, y eso es un atentado contra el Pero gobierno la intimidación, eh, eh, el derecho penal, precisamente es lo que busca: es, es intimidar a la persona para que no, no. sea cometido sí, pero, oh, para, pero, para no, pero cuando no, la viene no, no ejerciendo no es el, es el gobierno, mira, tiene cuando que ver no, no. eh, Por ejemplo, la intimidación, eh, y eso está ahí, incluso lo, lo, sí. lo, lo establece el propio Tribunal Constitucional. El, el derecho penal utiliza eso, la intimidación, precisamente para que el individuo no cometa el ilícito penal. Lo, lo utiliza, la intimidación Por eso que tú ves que te advierte no, no. Mira, hay una pena aquí que te eso, puede caer Eso es una si característica Una característica no, no del lo código yo. penal No, no, no Lo que pasa es más. que el, el constitucional establece Una especie de recordación A que sí. de eso se trata El derecho claro. Claro. penal Vamos a, vamos claro, a presentar el whatsapp Y podemos eh, puntualizar algunos aspectos Que entendemos, bueno, que en, Tenemos otro punto de vista eh, 9705 dice, muy buenos días, eh, yo pienso que eso está muy mal, lo que pasa es que ellos no quieren que se sepa que, que a estas alturas está la delincuencia en la República Dominicana, es una lástima, que nuestro país no se puede confiar en lo político ni en la autoridad, porque uno no se siente seguro, porque si son transparentes, ¿por qué lo agarran preso y no van a un juicio para demostrar la transparencia? De ello, gracias. Eh, no vayan a decir mi nombre. Bueno, Jesús Vargas. Claro que sí, eh, piensa que sí. En relación a la pregunta del día, Rigo García dice, claro que sí, no solo amenaza, es un atentado. Mucho ojo, son muchos los indicios en este sentido. Así empiezan las dictaduras. Vamos a una breve pausa y continuamos acá en De Mañana con más.